¿Qué tal amigos de al día? Nos encontramos en el Parque de la Familia del Cantón Quevedo, el lugar donde se está realizando una feria, pero también tenemos la presencia de la Coordinadora 5 de Educación, Mónica Moreira, con quien vamos a dialogar en torno a los presuntos casos de COVID que se han registrado acá en la provincia de Los Ríos y también sobre una noticia que se generó sobre la presunta muerte de una menor por casos de COVID-19. Buenos días, Coordinadora. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenos días. Eh, un saludo cordial a todas las personas que eh, ven al día y eh, bueno indica. coordinadora a propósito de su visita acá a esta feria que se está realizando qué hay de cierto en torno a lo que ha circulado en redes sociales sobre la muerte de una estudiante del cantón bababoyo por un caso de covid bueno en primer lugar nos solidarizamos con la familia de la menor y extendemos pues esta misma solidaridad a eh, cada uno de los miembros de la comunidad educativa que ha sufrido la pérdida de uno de los miembros del establecimiento. Eh, ayer asistimos a la casa de los padres de Nicole para darle acompañamiento personalizado. Eh, por parte del DESE se hizo también el protocolo de atención socioemocional. Hemos estado también acompañando a los compañeros, a la familia, a la comunidad educativa para sobrellevar este momento difícil. Y también estamos trabajando de manera conjunta con los rectores de todos los establecimientos para reforzar el uso de la mascarilla de manera obligatoria dentro de las instalaciones de los planteles y de esta manera mitigar un poco el, el, el, la presencia del COVID en los establecimientos educativos. De acuerdo a lo que usted me menciona, ¿qué se ha confirmado a través del examen médico? ¿Tenía o no COVID la estudiante? Bueno, hemos conversado con los padres, pero también hemos recibido la versión oficial del médico tratante en el que se indica que no es una afectación debido al COVID, es un tema eh, cardiorrespiratorio pero que no tiene eh, mayor incidencia en relación a la presencia de COVID ni en la estudiante ni en ninguno de los familiares tampoco dentro del entorno educativo entonces eso sí queremos eh, dejar sumamente claro y, e insisto, es importante que la ciudadanía siga protegiéndose Tenemos ya implementado el plan de vacunación para que todos completen el esquema de las dos dosis, quienes no los tienen aún, y también la primera o segunda dosis de refuerzo, según sea el caso, eso lo estamos coordinando con el Ministerio de Salud Pública. A través de cada una de las direcciones distritales de la zona 5, es importante también establecer o recordarle a la ciudadanía que en estos días hemos reforzado el protocolo que vamos a implementar frente a casos positivos. En el caso de docentes, pues tomará la, el, tra, el teletrabajo. En el caso del estudiante, recibirá clases asistidas con acompañamiento pedagógico desde su casa. Y el. Eh, deberá ausentarse del establecimiento educativo durante cinco días y para aquellos compañeros o personal docente que estuvo en contacto con un caso positivo, sea docente o de alumno, tendrá que asistir también a la institución educativa usando obligatoriamente la mascarilla dentro de los salones y al exterior del establecimiento educativo y se observará durante cuatro días si existe la presencia o no de algún síntoma o malestar relacionado con el virus. Se han confirmado entonces ya casos de COVID en la provincia de Los Ríos, en instituciones educativas. Efectivamente, existen casos, eh, pero son eh, aislados, no son casos comunitarios y frente a eso lo que nosotros hacemos como Ministerio de Educación es implementar el protocolo que le acabo de mencionar. Si es el caso de un docente, pues irá a teletrabajo. En el caso de los estudiantes, a casa con clases dirigidas y acompañamiento pedagógico permanente y eh, retornarán a, en ambos casos a la institución educativa luego de cinco días y quienes estuvieron en contacto con los casos positivos deberán eh, usar obligatoriamente mascarilla dentro de los establecimientos educativos y y verificaremos o monitorearemos durante cuatro días si existe la presencia o no de un virus para aplicar el protocolo que le mencioné anteriormente. De acuerdo a los balances, ¿cuáles son las cifras que ustedes registran de casos de COVID en instituciones educativas? Bueno, al momento tenemos un porcentaje mínimo, eh, en más o menos un 3-4% de afectación. No es una situación que sea generalizado. Sí es importante que la familia, las familias se informen por canales oficiales y evitemos especulaciones como las que motivó esta entrevista, que no solamente hacen daño a quienes están dentro de la presencialidad en los establecimientos educativos, sino que también conmociona y aumenta mucho más el dolor de una familia que de por sí ya está sufriendo una pérdida. Coordinadora, de acuerdo a, la, a lo que preguntan también los padres de familia en esta transmisión, es que si se piensa retornar a la virtualidad en las clases, aplicando el protocolo de acuerdo a las situaciones personalizadas o pormenorizadas de cada uno de los establecimientos educativos. No, no podemos tomar medidas generales si la situación no es una situación que se maneja a nivel general. Son casos muy particulares que son eh, tratados con la misma importancia y particularidad que se requieren, pero al momento no existe ninguna disposición para suspender actividades presenciales. Recordemos que retornamos. ...a la presencialidad luego de dos años y estamos viendo muy eh, grandes avances en nuestros chicos... ...que estuvieron dos años alejados físicamente de las aulas y de sus maestros. ¿Qué instituciones educativas tiene la provincia de Los Ríos al mencionar que un 3% estarían afectados en estudiantes? Bueno, yo me refiero a casos particulares de estudiantes... O, ...o docentes que son sumamente mínimos, no le podría indicar un número de establecimientos educativos... ...porque son situaciones muy particulares, ¿no? Entonces no me podría aventurar a, a dar un dato que eh, de pronto podría estar alejado de la realidad... ...lo que sí le puedo informar es que este porcentaje está basado en los reportes de los directores distritales... ...de los directivos de los establecimientos que nos ponen en conocimiento estos casos y en coordinación también con la información que nos da el Ministerio de Salud, que se activa inmediatamente una vez que existe un caso. Su llamado a la ciudadanía, a los padres de familia también a mantener la calma, ya que están solicitando volver a la virtualidad, como les he explicado. Bueno, a los padres de familia eh, los invitamos a mantener la calma, a continuar... Eh, practicando las medidas de bioseguridad recordemos que nosotros en las instituciones educativas nos preocupamos porque sean lugares seguros lo propio debe ocurrir en la casa en la escuela eh, no podemos indicar que en la escuela existen los contagios si en, en los exteriores llevamos a los chicos a los parques llegamos, llevamos a las fiestas a eventos masivos sin ningún tipo de protección entonces el llamado está a ustedes como medios de comunicación a reforzar el uso permanente de la mascarilla a no descansar en en este efecto de seguridad completa, plena, no solamente para nosotros, sino para toda la gente que nos rodea. Entonces queda completamente descartado que el estudiante del Cantón Babahoyo acá en la provincia de Los Ríos, haya fallecido por COVID. Gracias a la señora coordinadora Mónica Moreira, de la zona 5 acá en Los Ríos. Gracias a todos los que permanecieron conectados. No olviden seguirnos también a través de nuestras redes sociales y compartir nuestras noticias en www.aldia.com.es. Gracias.